Buenas tardes, mi nombre es Laura Bonilla, seré su facilitadora en la Asignatura de Técnica de Estudio de la Investigación. Esta asignatura le ayudará a realizar, eh, tener una mejor comprensión a la hora de desarrollar un proyecto de estudio, de investigación a la hora de finalizar eh, su, toda su asignatura eh, dentro de su pensum. Eh, la materia como tal está dividida en dos bloques. La primera parte corresponde a lo que es la técnica y planificación del tiempo. La segunda parte corresponde a la parte metodológica de cómo usted va a aprender de una manera sistemática y continua de, para elaborar proyectos de investigación. Es una asignatura muy importante que todos los estudiantes, principalmente del área de ingeniería, de, de ingeniería química, ingeniería industrial, eh, estudiantes de derecho, estudiantes de educación especial, el cual podrán elaborar, pero no solamente para realizar su proyecto de investigación, sino también para eh, realizar informes. Saben ustedes que hay informes académicos, informes administrativos y, e informes eh, personal, o sea, eh, laboral. Por tanto, esta asignatura le ayudará en todo ese proceso. Pero además, le eh, será de utilidad para que cada uno de ustedes puedan organizar su tiempo eh, de hacer una buena planificación. Así que le insto a que estén motivados, a que estén, a que hagan todas sus actividades, que, que puedan poner un sinnúmero de, de, o sea, poner atención en cada una de las partes. Así que gracias y buenos días.